Ah, me despierto en la madrugada, ajá, estoy peleando con mi almohada. Yeah. Y esa chica me extraña La libreta está mojada por lágrimas derramadas En la mano una cara Y si no le das se apaga yeah. Solo dale tec. loco solo dale tec ¿Ah? Que quiero grabar, por siempre my Por siempre my friend, yeah. siempre my friend. Yeah. En la mano una cara uh. Y si no le das se apaga yeah. Dale trek, loco, solo dale trek. Que ah. quiero grabar, yeah, por siempre yeah. my friend yeah. Solo yeah. vive yeah. tu vida, men como que nada pasa Papá me está gritando ya mi vida le doy fallo Oye loco prospera, solo digo prospera Pensé que era una dame y resultó ser una perra Ajá. Papá siempre me dijo Escoge bien tus amistades, mira con quién te juntas la vida es con falsedades. Mi hijo no te quedes, mi hijo no te enredes, eso es necesario. Si entras ya no sales, me perdí en botellas y papá aún no lo sabe. Vive el momento que la vida es un destrape No guardes la partida, mejor sigue tu aventura. Siempre ve con fuerza porque la vida está dura. Solo dale reg, mi hija, quiero grabar. Y tu reproductor otra vez quiero sonar. Tengo un buen Estilo así que quema, quema, quema. Y aunque no lo creas, esa mierda sabia crema. En mi billetera, pa, letra Simone. Y, y a ti te agradezco más por no fallarme. Solo quiero hip hop, nena, y para siempre. 24-7, loco, rapé mi mente. Morir escribiendo, mija, rapé mi, muerte. ¿Ah? rapé mi muerte. Rapé mi muerte. Rapé mi muerte. Rapé mi muerte, Trape mi muerte yeah. en la mano una cara. Y si no le das, se apaga. Yeah. Solo dale trek, loco, solo dale trek Que quiero grabar, yeah, por siempre, my friend. el ama una cara. Y si no le das, se apaga. Yeah. Solo dale trek, loco, solo dale trek Que quiero grabar, yeah, por siempre, my friend, yeah, por siempre, my friend, yeah.